Bienvenidos, muy buenas noches, Estos es Los Conjurados, en esta ocasión nos acompaña Mari Badillo. ella es abogada, es maestra, es panista, Él la presentaba así en Instagram y es amiga. ¿Cómo has estado? Mari, te he visto cañona en tus redes. Sí, sí, sí, tenemos mucha actividad, antes que nada, muy buenas tardes a todos los que nos siguen, buenas noches, a todos los que nos siguen a través del de, eh, Instagram, Twitter, y, por supuesto, lo que es face, eh, Facebook. El Face. ¿No? Oye, y hablando del Face, te he visto eh, muy muy metida, muy ahorita en tu parte política. Me, eh, me encanta porque eres una mujer que te metes, a amor a tu partido, cañón, sí. así como he visto a periodistas cañón metidos a su parte o morenistas, mujeres ahí metidísimas, Recordemos que, bueno, pues nos apropiamos prácticamente de toda la semana en este Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 y luego pues el 9. Pues no, no, no, no estamos de alguna manera, ¿no? Desaparecimos del mapa, como fue en otras ocasiones, en otros años. En este, no, estuvimos muy presentes. Y bueno, vamos a hablar de, de las mujeres y toco el tema del Face porque vi a Mari participar. Muy activamente en un montón de eventos de las mujeres panistas. Es correcto. Está como, como, como, como muy para adelante, oyendo el himno, y bueno, ya, ya, hasta me sé el himno del pan, yo ni me lo sabía. Sí. Oye, que te ponen la chinita, etcétera. ¿Cómo es reunirte con todas las mujeres panistas en este, pues, ¿qué? En este nuevo aire, en esta nueva enjundia. ¿no? Ay. Fíjate que yo creo que cuando. Me formé, porque vengo desde los siete añitos, chiquita, mi papi me andaba trayendo, fue uno de los fundadores del partido acá en Puebla de Acción Nacional y soy panista por él, entonces toda mi trayectoria, toda mi vida, que algún día les presentaré las fotografías, las fotos donde salgo con, con ellos, donde andábamos poniendo las mantas en ese entonces, que eran mm. mantas pintadas con este, pintura, yo creo que ese amor lo traigo y cuando tú luchas por un bien común para la sociedad, eso es lo que realmente te nutre, te fortalece y efectivamente hoy conmemoramos a la mujer por la equidad de género. La equidad de género es fundamental y no a la explotación. Hacer valer tus derechos humanos que Puebla también ya eh, se han organizado más de 80 mil personas en el, el, ¿cómo se llama? en el monumento de la revolución. Y que en el año 2021 fueron 160 mil mujeres, te imaginas que hubo una sí. dupla de esa cantidad de mujeres que se apasionaron por esas este, manifestaciones y cada día somos más. Y pueblo el cañón. Más. También oh, cantando los, los colectivos, eh, eh, bailando. bailando, cantando eh, eh, y los colectivos de, de, de muy eh, diversos estilos, perfiles, cada quien eh, eh, alzando su voz por sus causas. ¿Cuál, ¿Cuál es la causa que tú ves ahorita en las mujeres del pan, Mari? ¿Cuál, cuál es? Cada uno tiene una, una consigna, ¿no? Muchas son... Obviamente los colectivos de mujeres pues tenemos un común denominador, pero ¿cuál es la, el diferenciador en el PAN? ¿Cómo las ves? Yo las veo como, como muy, con mucha acción, pero ¿cuál es ahorita su guía? ¿Cuál es eh, la meta a seguir? Yo creo que eh, la meta a seguir es defender eh, que esos derechos humanos sean equitativos y que se hagan valer porque tenemos plasmadas en nuestra en, tanto en nuestro código eh, objetivo como eh, en el código subjetivo que realmente no se aplican. Hay derechos de hecho, de derecho más no de hecho. Okay. Entonces, ese es eh, a veces la, la plenitud o el acto de molestia que te implementa que no se hagan valer esos derechos. Uh -huh. Y más que nada, Mario Vadillo ha vivido, Tú sabes que vengo desde abajo, tú sabes que soy una persona sencilla, humilde, que me ha costado estudiar, me ha costado trabajar, me ha costado... Soy mamá, soy papá y que eso creo que te va robusteciendo para seguir apoyando a las etapas o a las nuevas generaciones que vienen. El hecho de ser mamá y haber vivido situaciones difíciles que tienes que tener... La cordura y estar operando a tu propio hijo, como siempre lo he dicho, estar defendiendo a tu propio hijo, yo creo que eso es lo que, eso te motiva para seguir trabajando por el bien común de Acción Nacional y pertenezco a esta institución que para mí, al Blanquiazul. Eh, lo hago con mucho cariño y con mucho amor ¿por qué? porque recuerdo al único hombre que he amado que es mi padre ¿no? Arturo Vadillo la persona que realmente me dejó y me sembró aquí en Acción Nacional y también quería a su abogada pues aquí le dimos el gusto de ser su abogada perfecto eh, ¿cómo, ¿cómo es estar eh, eh, cantando el himno del el pan? yo vi a puras mujeres así pero pero por el video, porque, bueno, eh, Mari Badillo le encantan las redes sociales, entonces, eh, yo, yo soy su fan, porque así me entero de un montón de noticias, de, ¿y ahora qué anda haciendo Mari? Ah, mira, es el evento del pan, y así me entero, así me entero. Y cuando haces, ¿no?, este paneo de, de las mujeres cantando el, el himno, veo a una, vi a muchas mujeres, o sea, panistas, entregadas a la política, muy conscientes, pero, pero a diferencia de los hombres. O sea, algunas así hasta con ganas de llorar. A sí, ver, o yo sea... Yo soy una de ellas. Yo soy una de ellas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es vivirlo? ¿Y cómo es ejecutarlo, María? Pues yo creo que el hipno es creado por Gómez Morín. En nuestro partido sabemos determinar que tenemos estatutos y tenemos do doctrina, pero el hecho de ser panista no nada más es de momento o de oportunista, porque tenemos... En el ámbito del panismo hay muchos oportunistas. El hecho de sentir tu himno, que te vibre la sangre, que te hierva y que se te ponga chinita la piel, eso implica el cariño y el amor que le tienes. Siempre he dicho que el amor es la, la energía más maravillosa que puede haber en el mundo porque por amor realizas muchas cosas. El amor a tus hijos, el amor a tu profesión, el amor a ti mismo. Y eso es lo que te va abriendo el campo para poder seguir avanzando. Cuando tú tienes ese amor propio y cuando tienes la dignidad como mujer, que obviamente la dignidad siempre la he fomentado. Mario Vadillo siempre va a fomentarles a las mujeres la dignidad. La dignidad no se le entrega a nadie. La dignidad siempre lo he dicho fuerte y quedito, que es intranséutica. Algo que aprendí en la maestría de derechos humanos y esa maestría me ha dejado, como no tienes idea, eh, muy, eh, digamos, firme, porque tu derecho empieza donde empieza el de los demás. Y yo creo que esos valores importantes que se dan en la casa, independientemente de que sea tu pareja, nadie es dueño de nadie. Tienes tu espacio, tienes tu manera de vivir y yo creo que esos espacios deben de ser muy respetados en, en su propiedad, en digo perdón, en el ámbito familiar y en una casa, en un hogar. Porque si no se respeta eso, esos espacios, pues es títere de uno, fomenta la violencia tanto verbal, sexual, psicológica, y de ahí se desprenden muchos malos tratos porque en casa siempre hay, tiene que haber reglas y siempre tiene que haber normas, si esas reglas no se fomentan, tú lo vas a fomentar en el entorno de tu comunidad, y así va acrecentando, porque en el municipio, y esa enseñanza se debe de ver, porque ya no existen valores, ya esos valores se han muerto dentro de eh, lo que es la educación, la educación siento que eh, la libertad, el hecho de que te hayan dado una libertad, que obviamente a las mujeres nos falta mucho por qué caminar, mucho por qué conseguir, mucho por qué seguir luchando para tener que se nos hagan valer. Porque anteriormente la mujer era sumisa. Si te dabas cuentas en las fotografías ay, que se sacaban antes, la manera de vestir con las naguas hasta abajo y la Ajá. mujer siempre sentada y el hombre parado. ¿Qué implicaba eso? Sí. que la mujer tenía que ser la sumisa y el, el, el poder lo tenía el hombre. Muchas fotografías que se daban en ese entonces, que si tú las puedes apreciar en los años, te percatas cómo tenía el hombre el dominio sobre la mujer. Entonces, todo eso se ha venido este, rompiendo ese paradigma, se ha venido esa costumbre que se ha venido, porque acuérdate que la, la costumbre se hace ley, y si tú fomentas y no pones un stop, un alto... Creo yo que el consentimiento es propio, es de una persona como ser humano y de ahí se desprende todo, este, Erika, de ahí se desprende todo, ¿por qué? Porque si no, tú no tienes ese valor propio, esa dignidad, te van a pisotear. Pero también tenemos derecho a muchas cosas, a la no violencia política, bueno, a las mujeres, el primer derecho que hubo acá en nuestro, eh, se hizo en 1872, 9, fue cuando fue el decreto del voto a hacer votadas, ¿no? Al tener ese derecho a, uh -huh. a votar. Uh -huh. Y de ahí, pues ya se derivan más derechos. Pero ¿por qué se implementó el hecho del otro? De hecho, fue en Inglaterra. Es o correcto. sea, y aquí, ¿En, en el 48, ya en el 50 ¿Sí? estábamos votando, apenas. Sí, sí, híjole, sí. ya le llevamos, ¿no? Unas buenas décadas de atraso de por sí. ¿Sí? ¿Cómo ves, Mari, esta, cuáles son ahora los retos? O sea, ya como me comentaste, ¿no? Eh, todo lo que, los valores que deben de ser recordados, de que, bueno, las mujeres estaban atrás, etcétera. Son, eh, obviamente, lugares que ya hemos ocupado, eh, eh, posiciones, el 50 y 50% de las cuotas, tanto en el Senado como en las Diputaciones, en las candidaturas, en los gabinetes. Está perfecto. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene para las mujeres, me atrevo a decir, en Puebla, las mujeres panistas? ¿Cuál es el reto a vencer ahora? La equidad siempre la hemos tenido en cuestiones de poder participar en las elecciones. Eso es un decreto de derecho, pero, ¿qué quiere la mujer para...? Pero a Pinas, a Pinas Marín. Sí, porque no tiene mucho. Anteriormente, las candidaturas se las llevaban directamente los varones. Sí. Y hoy, pues sí tenemos esa equidad por la lucha. O enviaban a Tere a la pobre de Tere a la candidatura. Fue la primera candidata sí. a la alcaldía, ¿no? Cuando nunca una mujer ocupaba esos espacios. Ok, pero ¿por qué sabe que va a perder? Y ahí va Natere, ¿no? O sea... O aguerrida, sea, eh, aguerrida y órale no yo, y, y ella también lo ha comentado también aquí en, en este espacio pues yo ya sabía que iba a perder pero alguien tenía que hacerlo y no había nadie entonces yo tenías que agarrar y no esos eran otros tiempos ahora las mujeres sí pueden romper matar. el miedo porque si tú Ajá. no rompes ese miedo y yo siempre lo he dicho arriesga ganes o pierdas siempre tienes que arriesgar porque porque es tu crecimiento si tú no arriesgas lo que digan Uh -huh. No importa, simplemente ejecútalo. Ejecútalo porque eso es algo fundamental en tu propio ser, en tu propio yo. Y si tú no arriesgas el qué dirán, a mí lo que diga la gente o lo que comente la gente no me incumbe, no me interesa. Creo yo que eh, siempre trabajando mientras tú estés consciente de lo que tú haces es seguir hacia adelante. Que, y retomando tu pregunta, ¿qué queremos las mujeres panistas dentro de nuestro Partido de Acción Nacional? En primer lugar, estoy muy contenta porque fíjate que fui a un evento de mujeres de resiliencia, obviamente por el licenciado en la administración de empresas, Roberto Corona, y tuve la oportunidad de tener un pan de puertas abiertas. Que obviamente me la cerraron hace mucho tiempo, ¿no? Y te consta... ¿no? Sí, vimos... Te, tenemos la grabación y la pasamos aquí. No, como olvidarlo, ¿No? claro. Este, cuando me cerraron un pan, este... Bueno, te la cerraron, pero, pero a ver, Mari tampoco se quedó de... ¡Ay, me la cerraron! De... Oiga, y aquí está el documento y usted y bien aguerrida, pero no, no te dejaste, como no, sea, porque, dejaste tu huella. Porque ahí. la violencia existe con los mismos compañeros del Partido Acción Nacional. Sí. Y déjame decirte que eso no lo podemos permitir. claro El hecho de que sea un servidor público o que esté adherido a un comité directivo estatal, eso no les permite sentirse superior. De los compañeros panistas. Al contrario, sí, están para servir, claro, están para claro. encauzar, escuchar para y asomar. darle. Claro, y terminar. Roberto Orea, licenciado que estaba como, como abogado es. de ahí del Comité Directivo Estatal, se Fomentó agacho. una violencia sobre mi persona. Sí. Y eso no se lo permití. Por eso siempre he dicho, levanta la voz que ninguna mujer o, o alguna persona... La me, me encanta porque Mari Badillo no nada más levantó la voz, levantó su celular y grabó, y lo grabó, y sí, la verdad es que se ve bien gacho, es que aquí no hay de dimes y diretes, está la grabación, y ahí se ve que tú le estás explicando, y el señor Roberto... Súper majadero. Y si te cerró la puerta. Sí. Y ahí está la grabación. Sí, creo ¿Y que no? la educación la tiene en la planta de Oye, los Oye, no, pero también sentido común. Oye, si sabes que te estás graba, se están grabando, pues como que le bajas, ¿no? Pues eso es... A Fíjate que cuando lo te hacemos. dan un poder, siente que el, el te subes a un ladrillo y te mareas. Sí. Y entonces, compañeros panistas, compañeras panistas, humildad. Sí, Porque claro. Porque la humildad hace más grande y sobre todo que solamente la política es temporal y es para mm. ser amigos y no enemigos entonces mm. todo lo que hemos pasado dentro del ámbito como mujer como profesionista, como panista y por supuesto en las agrupaciones, tú sabes que manejo algunas agrupaciones internacionales ajá, y que cierto. también son personas que eh, tienes que estar eh, trabajando con el género eh, masculino, varón, ajá. masculino y eso creo que te da cabida a que tú tengas, eh, reitero, aplicar la regla de derechos humanos. Tu derecho empieza donde termina el mío. Claro, así es. Y en la forma de pedir, está en la forma de dar. Ya, así es. Y, y también, bueno, de alguna manera, estos servidores en el partido para los militantes, pues ojo, o sea, hay que ser más sensibles, más humanos. Y obviamente es un tiempo que hay que sumar, porque todos los partidos están polarizados y están divididos, incluyendo también al PAN. Necesitan ahí ¿no? fortalecer esa unión. Fíjate que Mario Vadillo no guarda rencor, no guarda odio, simplemente algo que me dejó una palabra tan hermoso mi papá, decía, por aquí pasó y por aquí dio vuelta. ¿Qué quiere decir? Que le tienes que dar vuelta y que definitivamente... Si, si me ponen aquí a fomentemos la mesa de la paz, porque esa es la calidad humana que te genera para poder seguir cabalgando y seguir avanzando juntos claro. de la mano. Yo creo que eso ese podría ser, ay mira, yo ya estoy opinando, ese podría ser <risa> también uno de los retos de las mujeres del ¿Sí? PAN, ¿no? O sea, eh, eh, fomentar esta unión hoy más que nunca, porque el PAN lo necesita, necesita un partido unido y más sus mujeres, ¿no? sí. sí. ¿Cómo ves en cuanto a esto, este, se ha discutido mucho sobre las cuotas y también la posibilidad de que, bueno, si, si es a la gubernatura un hombre, pues va a una mujer a la alcaldía de Puebla? Son 217 municipios para el 2024, pero pues, la cereza del pastel pues, siempre va a ser la ciudad de Puebla. ¿Cómo ves esta posibilidad? este, Sí podremos ver a, a, a una mujer candidata en uno de estos dos puestos que yo me imagino sería más como para la alcaldía, porque la gubernatura, aunque ya sabemos que todo puede pasar, pues todo parece indicar que va Eduardo Rivera, ¿no? Va, va bueno, está sumando y está viendo esa posibilidad, ¿no? Rechazan. Sí. sí, sí, está hablando con nosotros. O sea, por favor, ahorita va Mari para allá. ¿Cómo ves? Eh, yo creo que tienes razón. Una mujer sí puede entrar. Porque con el apoyo... Eh, los pilares somos, somos las panistas poblanas del Comité Directivo Estatal y PAN Puebla. Bueno. Tenemos que tener la sororidad para impulsar a nuestras grandes hermanas y, el, y la que sigue, fomentar, valorar los perfiles. Y ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, valorar la tierra es de quien la trabaja. No de dicho, de hecho porque muchas veces solamente decían que la tierra era de quien la trabajaba, cuando realmente pues no era así, no era otras cuestiones, y que se hagan valer esos derechos, buscar los perfiles, no que vengan personas que nada más vienen de otros partidos y que quieren tener la participación y ese oportunismo para poder generar, O el de Razo, esos campos, ¿no? es o el correcto, de también. O los de eres, renombre. Sí, claro que ya estamos cansados. Sí, ya. Y los que tenemos sí, ya. 42 años, los que ya tenemos 25, 27 como militantes, 15, 16. Yo creo que toda esa trayectoria que ya venimos caminando, no le puedes dar un espacio a unas personas que siempre, nosotros antes perdíamos, nos íbamos con las caras todas tristes, nuestras liguitas, claro, sí. lluvias, aire, sol. Eh, mm. A mí me acuerdo perfectamente en la campaña de, de Rafael Morino Valle que me tocó todo pendonear todo lo que es parte del sur lo que son los héroes Puebla, todos los camellones, lo que es CU Me acuerdo que pues, estaba lloviendo por subirme a este, ¿cómo se llama? Sí me electrocuté o sea, sí, sí, sí hubo la Mari! descarga, Ajá. pero sin embargo tienes que cumplir con ese trabajo porque vienes desde abajo, vienes pendoneando, eh, has sido el representante general, RG Observador de Casilla, este coordinador, asesor, y bueno, has hecho incluso repartidor de sándwiches, me acuerdo que mi papá me ponía a llenar las bolsitas, uh -huh. porque porque tenías que dar los lunch a, las, a los casilleros, y yo creo que todo eso es un gran trabajo, pero claro. ese trabajo lo haces con mucho cariño y con mucho amor. Sí, sí. por supuesto. A ver, dice, Hay muchos mensajes, ¿verdad? Creo dice que. Andrés Cerón, nos está viendo y dice saludos, licenciada Mari dicho Claro Ay, que sí, amigo. Andrés. Saluda. Besos. Dice Gracias. saludos a Erika también. Y, y a Laurita Cortés. Ándale. Oh. Muy bien. Ahorita le, te mandamos también el saludo para, para Lau, que está, que está, anda por acá. Dice Raúl Nasif dice, te, te está mandando saludos. Nos está viendo eh, Francisco Reyes, Fabián Pastrana, eh. Y dice, ah, y, y León She, dice, y Wendy Arguello también. Saludos a todos ellos. Ok, Mari, eh, antes de que me vaya por otro lado, porque tengo otras preguntas, pero a ver, esta, me encanta Mari porque es una tarea padrísima. Mira, la hizo como toda abogada ser irresponsable. Así que me trae la formalidad. <risa> claro, dice, a ver, yo quiero esto, le digo, a ver, tráelo para acá. Eh, me estás comentando, Mari, porque... De, diría mal, ¿no?, de estarme caravaneando con sobrero ajeno, yo ni sabía esto, es acerca de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde, bueno, aquí hay, había 20 derechos universales, ¿no?, en todo el mundo. Bueno, pues a, a, a partir del COVID y estos dos años, que a todos nos cambió la vida tal cual, bueno, pues se agregaron otros 10 y la neta, yo no sabía esto, María. Está súper interesante. Este, no sé si nos quieras comentar. Eh, eh, bueno, son 30, son 30 derechos humanos. ¿Nos podrías comentar cuáles serían los que los se agregaron? O, bueno, a, a, acá, acá te paso el... Este... Bueno, se dice... La, la, ¿Cómo se llama? Pues va? Vamos acá. Lo del ¿no? examen cuando... ¿Eh? cuando... Para copiar en el examen, ¿cómo se dice? ¡El acordeón! Decía una, una maestra, acordeón. y por cierto, la quiero saludar a quien yo quiero mucho, a la licenciada, a la, a la ciudadana juez, Rosalba Elena Zarate, quien aprendí mucho de ella, está como juez de control, y la verdad, siempre ella nos decía, jóvenes, el que nada sabe, nada teme, ¿no? Entonces, ah, ya. Ah, ya. <risa> en nuestros exámenes, vaya Con razón, soy muy valiente, nada. ¿no? Y soy muy valiente. <risa> el que nada sabe, nada teme, ¿no? Entonces... Grandes expertos de los jueces de control de aquí, de nuestro estado, por, por parte del Tribunal Superior de Justicia, pues yo creo que todo esto se queda. Claro que sí, este, Marta, este, Erika, vamos a pasar. Marta Erika. No, ¡Oh, bueno! bueno, bueno, bueno. Te iba a decir bueno fuera, pero digo no, pues porque ya no está con nosotros. Pero, ah, pero está en el llegó, corazón me de, llegó. de muchas. Eh, eh, me eh, llegó. Marta Erika, me la, llegó. la gobernadora de, de Puebla. Este, y por el Día de la Mujer también eh, fue un suceso mucho en Facebook, que estaban retratados con ella, sí, ¿no? Sí, que sí, dejó sí. Una, una mella, híjole, muy dolorosa, ¿no? Y, y muy dolorosa, pero también eh, te jalaba. Muy, eh, no, muy, muy amorosa. Te jalaba. Muy amorosa. ¿Tú qué haces? ¿Qué estás haciendo? Vente para acá. Ponte a participar. Ponte a trabajar. ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Vente para acá. Vente, vamos a participar, vamos todas en equipo, vente. Y uh -huh. yo creo que eso, yo, yo decía en todas esas este, experiencias que tuve con ella, porque el trabajo me lo he ganado. Cuando saqué a los 63 del Hotel MM, que me fui al, sí. al amparo, y la verdad uh -huh. agradezco mucho al juez que estaba en ese entonces, eh, nos tocó en el juzgado segundo en materia penal federal, y yo creo que cuando no me fui por dos actos reclamados, esos dos actos reclamados surtieron efecto y a las cuarto para las siete de la mañana estaba decretando la libertad de todos. Esas palabras que ella siempre me decía, eso fue que me compactara yo un poquito más con ella, no eso te, te nutre, te, te robustece y grandes experiencias y no sé por qué, pero te me viniste a la mente, uh -huh. ¿no? así como Marta Erika, ¿no? Bueno, pues el nombre, pero es que hay, eh, hablando de las candidatas, de estas posibilidades, hay mujeres muy valiosas, bueno, sí. en otros partidos también, pero en esta ocasión estamos hablando del PAN, y en el PAN hay muchas mujeres valiosas, sí. que de verdad ya merecen esta oportunidad de decir, a ver, ve, pero en sitios de competencia, en claro. donde de verdad puedan ganar y afortunadamente eso, también los estatutos del PAN ya las protegen también. Así es, eso está ah, correcto. excelente. Y se tiene que aplicar para la expulsión de compañeros que no se eh, comporten y que se extralimiten con el género femenino. Claro, claro. lo digo. Perdón, Entre... perdón que te dice Bam Bam Nortega, dice una gran mujer dedicada a su trabajo. Toda mi admiración y respeto. Le mando un gran, gran abrazo y bendiciones para todo el equipo muchas dice, gracias Bambán. así es y dice mucho éxito amiga mía Mari Badillo. muchas felicidades gracias amigo mío ok, a ver, entonces son 10, fíjese, se agregaron 10 derechos humanos, eso está padre, Sí, mira, todos tenemos eh, voy por, en el, primer, por en el primer derecho que todos tenemos eh, hemos nacido libres y a ser iguales creo que no se aplica eh, creo eh, no. que no no no, no es que eso sí o sea todos no lo hemos oído pero a ver lo aplicamos realmente no ok, no existe eh, también al no ser discriminados me pregunto se aplica uh -huh. no. no no no se aplica por supuesto que no por eso te digo que tenemos leyes de derecho y más no de hecho no no ejecutadas por parte de la misma autoridad segundo eh, a la discriminación pues es lo que te comentaba el derecho a la vida uh -huh. tampoco se aplica o se híjole, aplica. bueno es que es que no sé porque bueno ahorita viene viene también en mayo se va a discutir eh, la, despen la despenalización, despenalización del aborto y híjole y hay temas tan encontrados muy ahí muy importantes que tienen que nuestros representantes sociales si tienen que fomentar lo que son los derechos humanos, encuadrarlo y tipificarlo con nuestra Constitución, Ajá. bueno, no es un derecho que se tiene, pero también la tipicidad se encuentra dentro de nuestro Código Penal. Ajá. Y recordemos que también, eh, esa eh, bueno, como ya estamos en un sistema penal acusatorio, Ajá. también tenemos que valorar nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí vamos a tener un, un cuarteto de... de consenso Porque uh -huh. si tenemos que consensuar para poder ver cuál va a ser la equidad y florecer para la sociedad, para poderles emprender si realmente tenemos el derecho a la vida o no tenemos el derecho a la vida. El derecho a la vida para mí es consagrada, uh -huh. porque el derecho a la vida, desde que tú concibes a, al ser, desde ahí ya está corriendo tu función como un derecho humano, como un derecho sensible a nacer y lo relaciono con Carlota, Carlota fue una prostituta quien defendió los derechos humanos y quien ella por vivir esas carencias y llegar a un virreinato, enamorarse de un virreinato, eso fue lo que realmente ¿Cuál es le ¿Cuál Carlota dio? tú? Eh, la, bueno, la, la esposa de Maximiliano. No, no, no, no, no se llamaba Carlota. Es que yo dije, ay, qué historia, a ver cómo. Esta Carlota, Ajá era una persona, era una prostituta. en Los derechos humanos vienen, eh, vienen por el, este ¿cómo se llama? En lo que es pero, en ¿Hace Europa. cuánto tiempo? Ajá. No, estamos hablando, no recuerdo ahorita bien la fecha. Ah, ok, ok. Eh, la fecha, pero sí recuerdo. Ah, es de aquel entonces. Jade, una Carlota una de allá. Una Carlota entonces, que, que fue una prostituta. Ah, ok. Y que ella pues se dedicaba a la prostitución. Y para que los derechos humanos se hicieran valer, eh, pues en un evento, en una fiesta se enamora mm. del virreinato de un virrey ah. y entonces es como entonces ella empieza ah. y empieza la lucha y el hecho de tener digna a la sepultura porque anteriormente los cuerpos como se enterraban así en el montón ¿no? uh -huh. o como se enterraban uh -huh. pues te morías y te ibas a la fosa común como muchas veces se hace, no los cadáveres, los cuerpos entonces tienes que tener derecho a ser enterrado dignamente. Okay, Entonces, eso okay. es lo que acá creemos. Yo creo que los legisladores sí tienen mucho que hacer para poder eh, eh, trabajar, ¿no? Y la tortura. Ajá. Ah, la, bueno. la, la, la, la tortura... La tortura también la tenemos aquí. La tortura no sí. puede ser. No, bueno, no puede por, por supuesto. Alejandro Coyotecatl dice: Saludos cordiales, Erika, y éxito, amiga Maribadillo, por la gracias. excelente plática. Por favor, este comente más, más, más acerca de los derechos humanos de las mujeres. Y eh, Roberto Corona eh, Bonilla dice: Saludos también, excelente plática. Te están comentando. Gracias, Mari. licenciado, gracias. Pues Mari Vadillo, de verdad, un gusto tenerte aquí Gracias. en Los Conjurados. Hay mucho de qué de platicar acerca de los derechos humanos de las mujeres, como bien nos dice aquí Alejandro, y a ver cómo van las mujeres panistas. Eso es lo tengo que ver. A ver cómo, cómo, cómo eh, eh, van caminando, cómo van interactuando porque eh, la verdad es que la, la, el organismo como tal de mujeres, ¿no? ¿Quién sabe quién antes lo, lo, lo presidía? No tengo ni la menor idea. Yo creo que vamos coordinadas, vamos, yo creo que en la mañana ¿En el expresé. municipal tampoco? En la mañana lo expresé y dije, vamos de la mano de nuestra presidenta, porque así lo sentimos, uh -huh. se siente la armonía, se siente la unidad se siente el llamado que está haciendo para todos los que fueron o no fueron dentro de su grupo o no fueron de su grupo, los que votaron o no votan. Hoy se extingue eso y somos un solo pan. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, mi querida Mari Vadillo. Claro que sí. Muchas gracias por su compañía. Soy Erika Rivero. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Síguenos en nuestras redes sociales. Échate un clavado al portal Los Conjurados y ten una excelente noche. Besitos. Bye. Hasta pronto, chao.